Hola, en este vídeo os voy a hablar de los procesadores desde el 486 hasta el Pentium 4. Voy a comenzar por el 486, que tenéis aquí la foto. Entonces, este procesador se publicó en 1989 y fue el primero de la familia 86 en superar el millón de transistores. Por un lado, eh, tiene novedades, como son que incorpora por primera vez dentro del chip la unidad de coma flotante, por lo tanto, ya no era necesario tener el chip 8087 o derivados aparte, porque estaba dentro del propio chip. Por otra parte, también tenía dentro del procesador una memoria caché unificada para datos e instrucciones de programa. La memoria caché es como una pequeña chuleta eh, donde apuntamos los últimos accesos a memoria, ya sea para consultar un dato o para consultar una instrucción de un programa. Y es un acceso a memoria mucho más rápido que en la memoria RAM. Y este concepto de memoria de caché unificada en los procesadores de la familia 86 surgió por primera vez en este 486, ¿vale? aunque el concepto de caché no es nuevo de este procesador. Respecto del ensamblador es muy parecido al 386, prácticamente no hay novedades, hay muy poquitas instrucciones nuevas, lo único que hay un gran aumento del rendimiento, es mucho más rápido, gracias por un lado a esta memoria caché también al incremento en transistores cada vez más pequeño lo cual hace que sea más rápido y esto hace que eh, a pesar de que no hay grandes novedades en el, el, en el ensamblador pues sí que hay un gran aumento del rendimiento bueno qué novedades hay pues hemos indicado pues que utilizaba una unidad de coma flotante que es heredera de la que proporcionaba el chip 8087 entonces, ahora de repente tenemos a nuestra disposición 8 eh, registros para operaciones de coma flotante. Estos dos registros se llaman ST0, ST1, así hasta el 7. Son 8 en total. El tamaño de estos registros es de tamaño 80. ¿Vale? Es un tamaño de precisión doble extendida en el estándar IE cubo 754. ¿vale? Recordad que el estándar IE cubo que surgió en el año 85, establece tamaño precisión simple, 32 bits, precisión doble, 64 bits, y por esto este que tiene tamaño 80 se llama precisión eh, doble extendida. Estos 80 bits se reparten de la siguiente manera. El bit más significativo es el bit de signo, a continuación se reserva 15 para el exponente, que se expresa con exceso, 16.383 y por último hay 64 bits para la mantisa, en esta ocasión eh, se normaliza para que siempre sea 1, algo y este 1 siempre se guarda, este eh, primer bit de la parte entera es explícito, es decir hay que almacenarlo eh, en la mantisa, eh, sin embargo no son registros como tales sino que se utiliza una estructura a modo de pila, entonces tengo 8 registros o bien 8 posiciones en mi pila donde el crecimiento es hacia abajo, de tal manera que a medida que yo voy haciendo cargas en estos registros, o equivalentemente haciendo push en esta pila, vamos mmm, yendo hacia abajo en cuanto a la numeración del registro. Una vez que llegamos al cero, si vuelvo a hacer una carga de un dato, se empezaría otra vez por el 7, por lo tanto esto es circular. Y luego, eh, veis que aquí no coincide el número del registro con el, el que luego coloco aquí, porque realmente vamos colocando los, los datos uno detrás de otro según se vayan utilizando, con lo cual llega un momento en el que se descolocan los valores. Entonces, para saber cuál es realmente la cabecera de mi pila, en este caso el registro ST0, tenemos a nuestra disposición un registro top o cabecera que apunta al registro en este caso eh, número 4 que es el que contiene la cabecera de mi pila si yo ahora añado un dato a la pila para poder hacer una operación se colocará en la posición número 3 el puntero top a, a, digamos apuntará o contenerá la dirección de, de esta posición y habrá aparecido un nuevo elemento en, en, esta, en esta posición número 3 pasemos ahora años después al año 93 en este año surgió el Pentium. Por un lado, ese es el primer procesador de la familia que incorpora una arquitectura superescalar. Esta palabra superescalar significa que tenemos nuestro cauce o camino de datos duplicado con elementos repetidos. Puede haber dos alus, puede haber bancos de registros repetidos, puede haber distintos cables repetidos. Este cauce repetido o camino de datos duplicado permite ejecutar dos instrucciones en paralelo porque cada una se ejecuta en un cauce diferente y esto hace que aumente mucho la velocidad de ejecución de los programas. En respecto del nombre Pentium hace referencia podéis pensar en pentágono, ¿no? Hace referencia a 5. Debería ser el 8586. Sin embargo, decidieron llamarlo Pentium para que la competencia, que era la empresa AMD, no les copiara siempre el número de los de los procesadores, ya que los números no se pueden eh, registrar como marcas. De tal manera que cuando eh, hasta ahora eh, Intel sacaba 286, 386, 486, etc., AMD lo que hacía era eh, copiarle el diseño, lo hacía un poquito a su manera y le colocaba el mismo, el mismo nombre, pues AMD 386 o AMD 486, con lo cual eh, el consumidor se confundía y no, no veía la diferencia. Y eso lo podía hacer AMD porque los números no se pueden registrar. Sin embargo, dijo Intel, pues voy a poner una palabra. La palabra bien que tiene aquí la señal de marca registrada, ¿vale? Entonces, AMD ya no pudo copiar el nombre. AMD sacó su propia versión del procesador, pero con un nombre completamente diferente. Eso respecto a la primera anécdota del Pentium. La segunda anécdota del Pentium... ...fue que llegó a salir en los eh, titulares de los periódicos y en los telediarios... ...porque traía un defecto en la instrucción de división en coma flotante, FDI. ...de tal manera que eh, hacía divisiones erróneas, Es ¿vale? verdad que el fallo era mínimo y a lo mejor era, pues no sé, a partir del tercero o cuarto decimal... ...donde empezaban a bailar los números... Pero era un fallo al fin y al cabo y después de toda la campaña de publicidad de que era un proceso súper bueno y todo lo que la moto que nos habían vendido, ahí resulta que no sabía dividir. Entonces, tuvo mucha repercusión en la prensa. Por ejemplo, aquí veis un pantallazo del de diario ABC, aquí tenéis el enlace si queréis verlo en detalle, en el cual... Se detalla. Eh, realmente es una noticia a doble página, solo he puesto la primera. Una noticia a doble página hablando del Pentium, de que no funciona bien o que no eh, o suspendería en matemáticas porque no divide correctamente. Bueno, obviamente detectaron el fallo, y luego, pues, eh, una vez corregido, pues ya funciona perfectamente. Pero bueno, fue la anécdota sobre todo la mala gestión de la comunicación, ya que Intel eh, negó el error. Luego dijo que el error no era, digamos, frecuente, que solo pasaría una vez cada miles de millones de años. Luego eso pues, sería para usuarios científicos y al final tuvo que regular, aceptar el error, lo cual le supuso muchas, muchos miles de dólares de pérdidas. Y bueno, finalmente pues, aceptaron el error y lo corrigieron. Bueno, entonces no hubo grandes cambios en el ensamblador, solo hay algunas instrucciones nuevas, pero un gran aumento del rendimiento. Años después, poquito después, salió el Pentium Pro, el año 95. Es un procesador de alta gama y aumentaba muchísimo el rendimiento respecto del Pentium, porque incorpora elementos de diseño que luego pues, se han venido utilizando posteriormente. Por ejemplo, la ejecución fuera de orden significa que el programa, eh, digamos, la, el procesador va leyendo varias instrucciones del programa en bloque y puede decidir cambiar el orden de las instrucciones si es así eh, óptimo o más eficiente para eh, aumentar la velocidad. Respecto de la ejecución especulativa y la predicción de saltos condicionales, que son dos conceptos que están relacionados entre sí, lo que se hace es que cuando toca realizar una instrucción de salto condicional, por ejemplo ya hemos visto antes la instrucción JE, salto si es cero, o es cero o no lo es, con lo cual para no quedarte parado se realiza una predicción del resultado del salto. Pues predigo mediante una tabla estadística que lleva la cuenta que se toma el salto. Entonces se decide ejecutar mediante la de manera espe especulativa suponiendo que se va a realizar el salto. Con lo cual así vamos avanzando en las etapas de, de la ejecución. Sin embargo, si luego resulta que se comprueba que había que hacer el salto, hemos ganado tiempo, y si luego se descubre que no había que tomar el salto, pues habrá que deshacer todas las operaciones realizadas hasta el momento para deshacer este camino realizado. ¿Vale? Otra técnica utilizada para mejorar eh, la ejecución de los programas era el renombrado de registros. A veces el programador utiliza registros o bien porque es el programador que escribe en ensamblador, o bien porque es un compilador que traduce un programa de alto nivel a ensamblador. Pues se utilizan registros a veces de manera inconsciente, porque estoy intentando utilizar un registro de lectura, pero eh, se va a escribir un resultado en dicho registro. Entonces, hasta que no se produzca la escritura, no puedo leer el valor del registro para que la ejecución sea correcta. Entonces, hay veces que eh, se puede... Directamente cambiar el nombre del registro a mano, de tal manera que se elimina esta dependencia, ¿vale? Porque realmente podríamos haber elegido un nombre diferente para este registro. Y esto es el renombrado automático de registros. Y por último, incorpora una memoria caché, pero que ahora es de dos niveles, ¿no? con lo cual también mejora el rendimiento de, del procesador. Luego eh, surgió en el año 97 una extensión que se llamó MMX. Realmente MMX no significa nada. Hay una leyenda urbana que dice que significa que son extensiones multimedia, pero Intel ha negado la mayor y dice que no significa nada. Simplemente es otra vez una palabra que ha eh, registrado como marca, pues para que nadie se la copie. Entonces eh, venía, por ejemplo, eh, un procesador Pentium con tecnología MMX. Aquí vemos un ejemplo. Bien, estas instrucciones son muy interesantes. Hay 57 instrucciones nuevas que están pensadas para procesar datos en paralelo, es decir, múltiples datos a la vez, especialmente pues estamos ya empezando con el mundo de Internet, con los vídeos, con gráficos, con audios. Entonces, es un, un tipo de instrucciones llamadas Single Instruction Multiple Data o SIMD, que es que la misma instrucción se ejecuta sobre múltiples datos. Pensar una instrucción que accede a la vez a todos los elementos de un vector y hace una operación concreta con todos los elementos del vector a la vez. Entonces, para poder hacer ello, pues incorpora 8 registros adicionales de tamaño 64 bits, llamados MM0 eh, hasta MM7. Fijaos que aquí no está la X, no es MMX0, es MM0. Bien, estos registros de 8 bytes, en realidad, son alias de los registros de la pila de la unidad de coma flotante. Recordad que la pila tenía 8 posiciones para hacer las operaciones de coma flotante. Sin embargo, los registros de la pila tenían tamaño 80 y estos tienen tamaño 64. Claro, son los 64 bits de la mantisa, es decir, los 64 bits menos significativos. Bien, ¿para qué nos pueden servir estos registros? Tamaño 8 bytes. Pues porque podemos empaquetar en ellos datos de 8, 16 o 32 bits. Es decir, nos caben ocho datos de un byte o nos caben cuatro datos de 2 bytes o nos caben dos datos de 4 bytes. De tal manera que una vez que hemos leído todos esos datos y están empaquetados en un registro MM algo, pues podemos hacer una operación con todos los elementos a la vez. ¿vale? Con lo cual aumenta mucho el rendimiento, sobre todo para eh, operaciones multimedia. Ya en el año 97 surgió el Pentium 2 que ya incluía de fábrica la tecnología MMX. La gran novedad del Pentium 2 es que cambia el formato del eh, chip. Tengo un cartucho alargado muchísimo más grande, ¿vale? eh, que incluye aquí, no se ve, pero aquí tengo la zona de los contactos. Los contactos están solo en un, en un lado, contiene una tarjeta y eh, los contactos están solo en un lado. No tiene pines como los chips anteriores, con lo cual se evita que se doblen ¿vale? o se rompan. Obviamente necesitaba un zócalo especial para conectarlo. Por otro lado el Pentium 2 también para reducir el coste respecto del Pentium Pro separó esta caché de dos niveles, la caché de nivel 2 la extrajo a un chip independiente. El chip independiente estaba dentro del cartucho pero era un chip independiente del procesador. Eso en el fondo es un paso atrás pero consiguió que fuera más barato que el Pentium Pro y eh, eso hizo que tuvo, tuviera gran éxito de cara al público. El siguiente chip de la familia es el Pentium 3, que surgió en el año 99. Veis otra vez, el formato es el mismo, el del Pentium 2. Este Pentium 3 incorpora una nueva novedad, que es la tecnología Streaming SIMD Extensions, o llamado SSE. Bien, que son nuevas instrucciones, un total de 70, que amplían esta tecnología MMX, por lo tanto, especial para procesamiento de datos eh, digitales, datos audiovisuales, gráficos, etcétera. ¿Cómo conseguía hacer esto? Mediante ocho registros nuevos de tamaño 128 bits. En este caso se llamaban XMM y luego un número del 0 al 7. Estos ocho registros en realidad realmente tienen un tamaño de 16 bytes. Permitían, por ejemplo, incorporar un dato de coma flotante de precisión simple, que son 4 bytes o 32 bits, pues podía almacenar cuatro de estos datos a la vez. Como tengo un dato de coma flotante de 4 bytes y coloco cuatro en uno de los registros, tengo a la vez estos cuatro datos, pues una vez que tengo los datos en un registro, puedo hacer operaciones. Misma instrucción, recordar, SIMD, misma instrucción múltiples datos, puedo trabajar con los cuatro datos de coma flotante que contiene uno de los registros, con lo cual se mejoraba también el rendimiento. Y ya para terminar, en respecto de la familia, llegamos al año 2000. En el año 2000 surge el Pentium 4. Por un lado, se abandona la numeración de números romanos, volvemos a los números arábigos, y luego el formato cambia otra vez. Vuelvo al tamaño típico de un chip, y que vuelve a ser cuadrado, ¿vale? Desconozco los motivos de por qué abandonaron el formato cartucho, supongo que no les venía bien. En el Pentium 4 incorporó mejoras en las operaciones de coma flotante y de operaciones multimedia. Para que os hagáis una idea, ya incorporaba 42 millones de transistores, para que os hagáis una idea, respecto de los 2300 que tenía el 4004 en el año 71. Bien, en el año 2001 se incorporó una novedad del SSE versión 2 que tenía nuevas instrucciones, ¿vale? Que ampliaban el MMX y el SSE 1 y que se mejoraba la aritmética de doble precisión, ¿vale? Porque permitía hacer operaciones eh, con datos de 64 bits, es decir, de precisión doble y se podían realizar el paradigma.